Y nunca falta el falluquero. Que vio la oferta y aprovechó. Eso les va a ir a revender ahí a la este, corregidora. Daiso para explicarla de manera rápida y sencilla. Tiendas de dólar ubican tiendas de dólar es el equivalente. Hay varias. Esta es una de las que hemos visto más. Daiso hay otras de otras marcas. Ayer nos encontramos una que se llama TriCoins. Ese es de 300 yenes. Aquí 100 yenes es más o menos equivalente a lo que es un dólar. Entonces, un poquito menos para nosotros. Entonces, estas son las tiendas de uh, el equivalente vamos a ver qué hay en estos aquí todos los productos cuestan 100 dólares o como mínimo o más por ejemplo estamos viendo estas las que, las que cuestan más ahí te dice el precio estas pantuflas cuestan 200 yenes que son como 38 pesos el tipo de cambio que nosotros hemos estado obteniendo al pagar con tarjeta de crédito es de punto 17 ya lo confirmamos tenemos nosotros esa duda de que si era mejor cambiar a moneda en México o comprar dólares y venir a cambiarlos aquí si cambiamos dólares nos sale a punto 20 en México lo compramos el yen a punto 22 y pagando con tarjeta de crédito yo obtuve un tipo de cambio hasta de punto 16 la verdad es que es bastante la diferencia o sea, ya cuando compras un producto de mil, dos mil, tres mil, pesitos ya te estás ahorrando una cantidad considerable así es que yo creo que lo mejor es pagar con tarjeta de crédito, pero hay que traer también yenes, porque en muchos lugares no aceptan tarjeta de crédito, eso sí lo hemos visto. Pero bueno, pasando, hablando un poco de eso, que no venía en el caso, pero no está de más decirlo, es esta tienda de dais Vamos a dar una vuelta rápida para ver lo que hay. Esta es una zona como de... de este... De accesorios o de chucherías de llaveros y algunas otras cosas vamos vamos a hacer un vistazo general aquí hay cosas como para para hacer arreglos florales para envolver regalos hacer manualidades todas estas es son como para comprar Material y hacer Manualidades Dice ahí swinging accesorios Estambres Cada estambre de estos 100 yenes Este 100 yenes Aquí hay una Sección como de Accesorios para el Ipad Fundas Protectores de pantalla Para el Iphone 7 100 yenes protectores para el iPad 2, 100 yenes cables de USB a micro USB, 100 yenes adaptadores y cables para diferentes este, modelos modelos de 300 yenes, este cuesta 300 yenes que es el adaptador de coche eh, tenemos aquí bases para tener el, el móvil también están como en 100 yenes, no le veo que cueste más esta es una pluma para tablets sin yenes. Ojo, okay, ahora pasamos de este lado. Hay juguetes para perros, para mascotas sin yenes. Para gatos, para perros, sin yenes. Vamos a ver de este lado. Aquí nos revisamos un poquito. Esto es jardinería. Cosas de jardinería sin yenes. Esos esos enanitos este, de de ahí Hay más cosas de jardinería. Jardinería. Todas estas es jardinería. Herramientas que son, bueno, que son este, cosas para coche. Estampas para coche. unos adaptadores para Vasos para teléfonos, aromatizantes, todo eso 100 yenes, unos ganchos para obtener objetos. Ay, el foco, el foco, me traiciona el foco. Ahí está, perdone, me traiciona un poco el foco. Unos relojes, no veo que cuesten más de 100 yenes, este sí cuesta 300. Este más grande cuesta 300, pero supongo que esos son de 100, eso también es de 300. Lámparas tipo velitas, 100 yenes, como candelitas. Aquí, nos brincamos un pasillo de acá. Venden herramienta. Herramientas de 100 yenes, pinzas de 100 yenes, unos alicates de 100 yenes. Todo esto es de 100 yenes. Una matraca, un martínez, unas pinzas, 100 yenes. Flexómetros, 100 yenes. Lijas, brocas, llantitas, clavos. Todo esto es herramientas. Estos son protectores para los coches, cuestan 300 yenes. Esto ya lo habíamos visto, accesorios de bicicletas. Accesorios de bicicletas. Lo interesante, mirá aquí las almohaditas. Lo interesante de estas tiendas aquí en Japón, es que en general todo tiene muy buena calidad. No son no son como las... Me han tocado tiendas de, de a dólar. Que la verdad los productos sí están bien, bien chafitas. Aquí también hay. También hay uno que otro que está chafilla. Pero en general, tienen muy buena calidad los productos. Lo que he llegado a comprar, tiene muy buena calidad. Entonces eso es lo interesante. Aquí cosas de computación, un mouse. 300 yenes. Estos estuches para tarjetas USB. 100 yenes, majos pads, una laparita, 100 yenes, audífonos, 100 yenes, está viendo que se tienen cartuchos, cartuchos para tintas, valen 200 yenes, otra laparita LED, 100 yenes, los relojes, aquí tenemos, seguimos teniendo cosas como ay, no sé qué es esto bueno hay unos más como para empacar a lo mejor para guardar cosas para empacar y guardar miren como la parte de papelería todo esto es papelería hablo bajito porque aquí todo habla todo el mundo habla bajito nadie hace ruido yo soy el más escandaloso Aquí tenemos accesorios de papelería, brochas, pinceles, pinturas, todo son yenes, cien yenes, cien yenes. Libros. Hay unos libros que están para aprender japonés, están buenos, porque son como para niños, son muy didácticos. Entonces, está interesante. Aquí seguimos con papelería, sobres, para hacer cartas... Libretas, aquí tenemos bolsas para organizar para guardar cosas. Estuches como para las laptops o las iPads. Más estuches, carpetas, todo así en, lleno, así en lleno. Todo esto es papelería. Así lo vamos a ver desde aquí porque hay gente. hay pues, más cosas de papelería, plumas, estuches, más accesorios, grapadoras, puntillas para lapiceros, libretas, libretitas, libretotas, libretullas, y ahora vamos a pasar, después de las libretas, vamos a pasar a los dulces. Por ejemplo, hemos visto estos juguitos. Promedio cuestan 100 yenes. Pero aquí son 2 por 100 yenes. Entonces, pues la verdad es que pues está interesante. Y tienen de melanzola. Acabo de agarrar los míos. A mí me gusta el melon Aquí hay muchos dulces. Muchos, muchos, muchos dulces. Aquí tenemos más dulces. Toda esta sección de dulces. Sección de dulces. Estos que parecen maruchan, según yo, son luz dulces. No estoy seguro. Gomitas. Gomitas de 100 yenes. Aquí hay más dulces, más y más dulces. Todos, todos a 100 yenes. 100 yenes, 100 Pásele, pásele. No, agárrele que se le va vale el avión. Estas papas, esas tiras de papas. sin yenes. Unas dulces, bolsitas de dulces, 100 yenes, papitas, frituras, todas estas es frituras. El cacahuate japonés no podía faltar. Aquí está, efectivamente, si sí existe el cacahuate japonés. Por ahí nos preguntaban si había cacahuate japonés. Sí hay. La verdad es que no lo he comprado, pero ese parece ser como cacahuate japonés. Vamos a hacer un video de, en busca del cacahuate japonés Para los que no son de México, en México le llamamos cacahuate japonés A un cacahuate que es confitado Es muy, muy, muy, muy popular en México Y se llaman cacahuates japoneses No sé en otros países cómo se llamen Aquí ya son Cosas de cocina para cocinar Aquí sí, vámonos rápido Porque aquí pues, prácticamente no vamos a llevar nada de esto y pues pero es un poco el vistazo sopas aquí sigue habiendo más frituras aquí hay más sopas Estas son cosas como de farmacia hay benditas como curitas y algunas otras cosas como de limpieza de Farmacia, vamos a hablar querido Es que más hablo tantito fuerte y se me quedan viendo. Ese loco que. Aquí hay. Okay. Juzguen ustedes: cosas de baño, cosas de baño. Todas estas cosas de baño. Que tampoco hay gente, voy a pasar rápido. Cosas de limpieza del año, más cosas de limpieza y para allá hay cubetas, escobas, todo así llenes, llenes, 100 llenes. De este lado tenemos cosas como de repostería, me parece, o de fiestas para hacer la fiesta del con el personaje de moda, filtros para cafés. Y que son como loncheras para poner el changuis al niño, a la niña. Y también tenemos un poco de ropa. Estamos llegando a la parte de ropa, calcetines. Ahí está la Maris. Vamos a ver qué nos puede decir la Maris. ¿Qué nos puedes decir rápidamente brevemente? Sí, hay muchas cosas, pero sí hay otras que no encuentras aquí. Que sí tienes que comprarlas en tu casa o en otras tiendas. Sí, exacto. Este, pero en general hay comida. Pueden comprar comida este, sí, es para es Hay un montón de cosas. Este, dulces eh, y... Cosas para la casa, plásticos y todos eh, pues pueden encontrar aquí muchas cosas y no los encuentran aquí, pero pues ya los desprenden en el otro lado. Pero está muy bien está hasta, lentes. hasta lentes. Lentes se va a llevar la unos Maris. lentes de la Maris. Está buscando su graduación a ver si la encuentra. encontró sus lentes de la Maris y le van a costar 100 yenes. Más ropa, calcetines, camisetas, chones más calcetines, más calcetines y pues este es el vistazo general de lo que es una tienda de 100 yen, por ejemplo estas almohadas, están bastante curiosas de gato 200 yenes y nunca falta el falluquero, que vio la oferta y aprovechó, Eso les va a ir a revender ahí a este la corregidora Ahí les va a estar vendiendo, ahí lo van a ver. Y Mari ya le dieron este trabajo, ya vino a aplicar a Japón y sí, sí le dieron su chamba, le la dieron de cerillita. Entonces aquí le está ayudando a esa japonesita detrás a guardar sus cosas. Pues con esto nos despedimos y con esto es el vistazo general a una tienda de Isu en Tokio. Adiós.